Taksuya Endo, autor de Spy x Family y uno de los nombres de moda de los últimos meses. A fin de cuentas, la adaptación animada de su manga está siendo uno de los estrenos de la temporada y una de las revelaciones para muchos del año. Pero no desde el principio fue así, ya que sus primeros pasos como mangaka los dio como asistente. Tanto es así que trabajó para dos grandes series shonen de su época, no Exorcist y Fire Punch. Sea como sea, Tatsuya Endo, antes de Spie X Family, probó suerte con varios one shots, siendo este un camino que la mayoría de artistas manga han recorrido en algún momento de sus vidas. Así fue como empezó y poco a poco fue lanzando sus primeras obras. Shiho hi Endo Tatsuya Tenpon del 2000. Es uno de los primeros trabajos que vemos con su firma tanto en la historia como en el dibujo, aunque no es la única. Curiosamente tardó 7 años en publicar otro trabajo bajo las mismas condiciones. Poetista, una de las obras que más ha influenciado su trabajo actual. Le siguieron Heka Bijin, Rengoku no Ashe y Shinyu creo que es así. Detsune Hoshi, otras tres historias cortas con cierto recorrido. Fue entonces que nació junto con su editor Shihei Lin, al que conocía por más de 10 años por cierto, que comenzó a trabajar en la serie que sería su proyecto más grande hasta la fecha, Spy X Family. Le precedió no obstante otra historia corta muy importante, y algo así como un experimento. Antes de desarrollar su manga por completo, Spy X Family en general tuvo buena recepción, así que ambos empezaron a trabajar. El propio Lin tuvo mucha importancia en este proceso, pues conocía muy bien a su artista. Así pues, propuso crear un manga que recogiese todos sus puntos fuertes. En cierto momento, el editor comentó que la recepción de SPX Family antes de su lanzamiento fue tan buena que inclusive su serialización estaba prácticamente decidida, antes siquiera de la reunión editorial oficial. Poco después de su lanzamiento, SPX Family se convirtió en uno de los 10 mangas más populares de la página web de Shonen Jump. El éxito fue total, y así fue como nació la historia como la de muchos otros autores. Está cargada de referencias a sus primeros trabajos como asistente, sus primeras publicaciones y su evolución, aunque el caso de Endo esta evolución es bastante clara. El estilo de Tatsuya Endo y X Family es el resultado de un proceso de evolución constante. La dirección artística de su contenido siempre ha sido muy madura, y esto lo hemos visto en sus primeros trabajos, desde siempre ha mostrado cierta fascinación por las series de misterio, brujas y asesinatos, por eso sus trabajos siempre tuvieron un tono más bien oscuro, siendo este uno de los puntos que más frenó su progresión inicial. Fue por eso que su editor Shihei Lin le sugirió que adoptase un enfoque algo más alegre. y Spy, su trabajo anterior a X Family, intentó reflejar esa comunión entre narrativas oscurantistas y escenarios más alegres. Funcionó bien y por eso adoptó ese mismo enfoque para su siguiente trabajo. Y ya sabemos cómo de bien le ha ido gracias a ello. Esto fue todo por el video, nos vemos en el siguiente video, adiós.